La mente en pañales Independencia Un bebé humano es una criatura del todo indefensa A los seis meses la mayoría de los demás animales ya se defienden por sí mismos. Nosotros ni siquiera nos mantenemos sentados. Los humanos necesitan más tiempo para hacerse independientes que cualquier otra especie del mundo. Pero este arduo viaje tiene sus compensaciones. Nos da tiempo de descubrir no solo quiénes somos, sino lo que queremos ser. A fairy, a teacher, a daddy, a poet, or maybe an artist, a research scientist, a pop star, an don't. Rey tiene dos años y está descubriendo lo duro que puede ser el camino hacia la independencia. Ya es capaz de enfadarse de verdad. Un enfado que surge de la frustración. Quiere jugar con su hermano en el circuito de coches, pero su madre no le deja. Aunque lo intente por todos los medios, ella no cambiará de opinión. Tener dos años es terrible. A esta edad, los conflictos entre padres e hijos son mucho más frecuentes. Pero, pese a ser dolorosas, las rabietas son un signo de la aparición de la independencia. Por suerte para los adultos, los niños de dos años guardan pocos recuerdos. Y el motivo de su disgusto se olvida pronto Aunque a esta edad nunca pasa mucho tiempo sin sufrir uno nuevo Siempre se exigen nuevas distracciones <risa> Trey espera que su madre le desenvuelva el helado pero si ella lo hiciese siempre, él jamás aprendería nuevas habilidades De mala gana se da cuenta de que tendrá que abrirlo solo Una vez más, se siente frustrado Pero la frustración puede ser una fuerza positiva Hace que el niño persevere cuando Trey por fin lo consigue, se siente encantado al descubrir que es más independiente de lo que creía. He's a clever boy. Okay, I think we need some bread, don't we? Yeah. Yeah. What Alice tiene tres años y sabe exactamente lo que quiere. Al contrario que Trey, Alice supone que sabrá hacer cualquier cosa. Cuando los niños saben hacer más cosas y expresarse mejor, cogen menos rabietas. A cambio se les da más libertad para ejercer su independencia. Alice está desarrollando capacidades cognitivas que le ayudan a centrarse en una tarea y a llevarla a cabo hasta acabarla. Shopping, ¿no? Ahora es capaz de tener en su mente una imagen de un sándwich acabado y de recordar cómo hacerlo a una ¿Una sí. oh. no um, pasta o soup, o algo. no de la no oh habría sido más fácil para Alice haber dejado que su madre hiciera el sándwich ¿Y pero para ella es mucho más importante haber sido capaz de hacer el sándwich que como sepa en realidad. Mam, no quiero. Es a los cuatro años de edad, la mayoría de los niños ha adquirido ya los rudimentos de la independencia. Se dan cuenta de que son individuos, con pensamientos y personalidad propios. La personalidad es una moneda con dos caras. Hay una primera, el yo interior, que observa el mundo de los demás. Y luego hay otra parte, el yo exterior, que presentamos al mundo. Estas dos facetas de la personalidad se modelan constantemente entre sí Y ambas contribuyen a dar forma a nuestra independencia Pero la independencia de un niño no evoluciona en el vacío Recibe influencia del mundo exterior para Mary, de cuatro años, ir a una barbacoa en el vecindario puede ser una tremenda tortura. Su nueva conciencia de sí misma le provoca inseguridad sobre lo que los demás puedan pensar y cuando se encuentra con desconocidos se comporta de forma cohibida y uraña el yo interior de la personalidad de Mary se ha quedado paralizado por su extremada timidez Julian, por el contrario, es muy extrovertido. Le encanta poder explayarse ante un público. Julian, slow down, Aunque su comportamiento es en un principio mejor aceptado por los adultos, no comprende sus reglas sociales. Y no sabe cuándo llega la ocasión de parar. Julian, calm down. Stop showing off. La personalidad de Julian es opuesta a la de Mary, pero su comportamiento resulta igual de inadecuado. Ninguno de los dos ha comprendido aún las normas de la sociedad de los adultos. Una forma para que los niños aprendan a ser adultos es que jueguen a juegos de adultos. Eva y Sasha tienen cinco años e intentan jugar al ajedrez como adultos. Pero ninguno de los dos conoce las reglas. Aunque tampoco importa mucho. I'm your I'm gonna eat your en poco tiempo, las piezas del ajedrez se han convertido en peones de otro juego por completo diferente. The king's gone away, but she's still friendly with the gods. I've got the king and the queen and the friend. Esta especie de juego lleno de fantasía domina las vidas de los niños hasta los seis años más o menos. No son necesarias las reglas. La única limitación es el poder de la imaginación. Pero en menos de dos años se produce un cambio fundamental en la forma en que los niños piensan y juegan. ...adquieren interés en los juegos dominados por reglas... ...y se los toman muy en serio. En un corto espacio de tiempo han aprendido a ver una serie de reglas... ...no como una imposición, sino como algo deseable necesarias incluso para el buen funcionamiento de un grupo y tras haber comprendido el fin de las normas, entonces las aplican con rigor, con todo el cero de los novatos. <risa> con sus complicadas normas y códigos de conducta el béisbol da a estos niños un ejemplo de cómo funciona la sociedad de los adultos pero en el béisbol solo hay una serie de normas bien definidas o estás dentro o estás fuera En el mundo real, una regla a veces entra en conflicto con otra. Y nos toca elegir la que es más importante. ¿Cuándo pueden hacer esto los niños y ser responsables de sus decisiones? Los psicólogos han elaborado un sencillo experimento para averiguarlo. Joey va a asistir a la fiesta de cumpleaños de su mejor amigo. Su madre le dice que vaya directamente y que no se pare con nadie en la calle. Pero de camino, ve a un niño que se ha caído y necesita ayuda. ¿Qué debería hacer Joy? ¿Ir directo a la fiesta, como su madre le dijo, o pararse a ayudar al otro niño? A las niñas se les cuenta la misma historia, pero Joy se cambia por Zoe. Los niños se identifican más con otros niños de su mismo sexo, pero tanto los niños como las niñas dan la misma respuesta. Straight to the party, estos niños de 6 años lo tienen muy claro Lo que dice mamá es inquebrantable Cuando se presentan nuevas circunstancias También hacen lo que les mandaron antes Pero cuando se hacen mayores Sus respuestas cambian su actitud ante las normas se hace más flexible y su sentido del bien y del mal entra en juego she said she said stop and help the little girl he's got a scratch me and i'll get his parents and they could help him then i'll go on my way i just wouldn't feel muy afterwards if i'd just left her there and I'd just gone and had fun at the party estos niños de 8 y 9 años han efectuado un avance cognitivo Son capaces de pensar de forma independiente Saben aplicar las reglas de forma diferente en distintas situaciones Han empezado a pensar como adultos Pero en el plano emocional aún les queda mucho camino que recorrer María y Sajay son gemelas, tienen nueve años y ya han establecido una distancia entre ellas y su madre. ¿Qué hiciste? ¡Nunca! Cuando llegamos de la escuela no queremos decirle nada, porque siempre nos dice que nos rompimos con sus amigos. Bueno, ¿por qué rompimos con sus amigos? Bueno, esa es una razón maldita, y no fue incluso yo que rompimos con mi amigo. Ella decidió no ser mi amigo su reticencia respecto a su madre contrasta con la intimidad que comparten con sus amigas mm. no, okay. es la edad de las fiestas de pijama un mundo privado del que se excluye a los adultos y donde se pueden compartir secretos Not your boyfriend, can't be your boyfriend. So yeah, come on. Okay. I love my dad. No, no, no! A oh, boy, boy, boy in and the him. class. Fancy William! Really oh, say. I can't say hi. Ashley! You! <laughs> no, you! I'll find William. Okay. Me, I'd have to pick. Anthony! <laughs> <laughs> <laughs> you two told Daniel, that I went out with. We, We loved him. <laughs> Yeah, you're not supposed to tell everybody that I love Andrew. Well, that's the point of having a boyfriend telling everyone. <sighs> it's not like you're going get married and then one person's going come oh, yeah, to Sin la vigilancia de sus padres, no, las niñas it's it's se sienten not not libres it. para yeah, explorar el just just mundo just de las emociones adultas. me some secrets. Yeah, we're tunnel of death. Las cicis que cuentan con las facultades mentales para actuar como adultas carecen de recursos emocionales para enfrentarse a las consecuencias. ¡Así es como me <tose> estás dando la vuelta! ¡Solo nos dicen el secreto! ¡Por lo que pasamos, la muerte es larga! Te dije que era un túnel de la muerte. Exactamente. ¡Por lo que pasaste, idiota! Creo que los amigos deberían discutir porque cuando vuelven a ser holiday los niños de esta edad pasan el 60% de las horas del día con amigos y no con la familia según una reciente investigación, los amigos influyen mucho más en el crecimiento de los niños que los padres. Cuando los niños se hacen mayores su deseo de expresar su individualidad se hace más fuerte resulta irónico que a menudo lo hagan integrándose en grupos con lazos estrechos there's dumbo Men. and they call me Abby because my name is Abdullah and it sounds like Abby National. We're like a little gang. Billy with no Willie went up to Piccadilly and he had some Billy and Chickalopy. <laughs> and, no, and he had some Dilly. chicken and kondori. <laughs> <laughs> Las conversaciones de estos niños resultan incomprensibles para los adultos, pero eso es lo que pretenden. En todas las culturas, los adolescentes inventan idiomas propios. Y cuanto peor se entiendan, mejor. Ming good. Fat is really, really good. And even better than that is hectic es realmente, realmente, bueno. Para Abdullah y sus amigos no hay nada más estupendo que andar por ahí juntos. Solos, lejos del control de los adultos. If I was an adult... be really responsible and not like always play outside with my friends doing the worm. We saw it on wrestling and then Yellow Tooth tried it first and he was the only one that could do in the class. Oh, right. <laughs> then it the was boobs, then it was me. <laughs> then everybody started learning how to do it in the whole school. La estrecha amistad de estos niños les da seguridad e identidad. Sonamos de su mundo. Un mundo libre de las dudas y ansiedades de los adultos. Pero este sentimiento de seguridad durará poco. Como la mayoría de los adolescentes, Imogen está obsesionada con quién es y cómo la ven los demás. ¿Soy normal? A la gente? Me pongo? My mum says that I always spend too long getting ready, like I'm always the last one upstairs and she was complaining and she always wants me to have my hair down but it's horrible and wavy and frizzy and I really hate it but when I get it straight to mum says that it doesn't suit me and she hates it up like this, she says that I'm going to go bold. Hey, Imogen, where are you going? No, way, for the posture. Can you use my um, brush for a second please? No, no right. No, no. Fine then. You got can't this my brush. Mom, Imogen's putting put on lots of makeup and she's only going babysitting. Imogen, hurry up. I'm coming. You're only going babysitting. So I might bump into someone. Hurry up. Es común que los adolescentes estén tan pendientes de sí mismos son como actores que se preparan para una representación imaginaria. I feel as though people are looking at me and judging me and stuff. Right When will you be back? Later, call me. Bye. If you walk past someone and you automatically think to yourself, Oh, I like what she's wearing, or oh, my gosh, what's she wearing, or something. And you just feel that everyone's doing it back to you. Mm -hmm. Cuando Imogen dé el paso final hacia la edad adulta, perderá gran parte de sus complejos. Se sentirá más cómoda con la persona que es. Al menos eso dice la teoría. Para la mayoría de nosotros, el camino hacia la independencia es continuo. El conflicto entre la persona que somos y la que queremos ser nunca se resuelve del todo. Dudar de uno mismo es la esencia del ser humano. Bienvenidos al mundo adulto. Let's see, I'm 14 now. Sats, mock GCSEs, GCSEs, and I'll leave school, get a job, get myself a bloke, not too tall, get married, big dress, have three children, and live happily ever after. I hope.